To another video, señores, estoy eufórica, estoy excited, I'm so happy. Les cuento que esta es mi segunda taza de café. Saludos, mm, Salucito. Eh, desayuné súper rico hoy y realmente la emoción mía viene porque, miren, cuando yo fui a República Dominicana a Santo Domingo eh, en diciembre. Como que yo no visité mucho a mi abuela. Y siempre me quedé con eso y me sentía súper mal. Y cuando veníamos de camino, le dije a Wisi, veníamos en el avión. Y yo dije, ve, yo quiero regresar, tal vez como en una semana o dos semanas para República Dominicana. Para pasar un tiempito con mi abuela y mi abuelo. El punto es que llegué ahí cogí irreversible de verdad. No tuve nunca tiempo. Déjenme bajar esta música de Valentina. Valentina, yo creo que se va a dormir. Está casi en eso, miren. Yo estoy trabajando Por eso yo estoy, yo estoy así Como toda esa regla Yo he hecho ya como dos campañas hoy Y he grabado como dos reels Y estoy ya como de Okay, Ok, les sigo contando Que eh, le dije eso a Wissy Y cuando llegué aquí Como que con reversible y todas las cosas Miren, de verdad que no he tenido tiempo He tratado, pero no he tenido tiempo eh, mucho trabajo, gracias a Dios Porque siempre le pido a Dios que me mande mucho trabajo Así de que, que yo no pueda respirar de trabajo Así que yo quiero estar El punto es que, Luis si tiene que ir para Santo Domingo Porque nosotros estamos haciendo unos negocios allá Y él es como, yo prefiero que él sea la cara Porque a mí no me gusta como estar viajando de cada rato Eso me estresa Y él tenía que ir Y anoche vino y me dijo Yo me sentí como, ah, oh, te amo tanto Me dijo, ve Si me voy a Santo Domingo Va a ser una semana sin ustedes entonces, yo no quiero tener ese dolor de cabeza para allá Tú quieres ir para Santo Domingo Y así tú te vas, él le dice mamá también Y así tú te vas con mamá con la niña Y cuando yo la quiera ver yo bajo Y la veo a ustedes Y yo voy resolviendo lo que tengo que hacer En, en donde él tiene que ir Y yo digo, qué alivio Sí, sí, sí Pero yo me siento demasiado aliviada Le digo por qué, dos cosas Número uno, yo no viaje sola con Valentina Pensando en el viaje en el avión una niña que le gusta caminar, que le gusta moverse mucho y número dos, pensando en la prueba que tengo que hacerme para venir para atrás yo sé que eso va a sonar weird pero a un año y pico yo nunca me he hecho una prueba de COVID nunca, nunca, nunca yo creo que a mí me dio COVID al principio, pero nunca me he hecho una prueba de COVID y esta sería mi primera prueba de COVID y tengo demasiado miedo y yo le decía a si yo no yo no quiero ir pasando domingo porque yo no me quiero hacer la prueba para regresar pero si la lo hacemos los dos It's gonna be fine. Y bueno, por esa razón estoy súper feliz porque el viaje sería, no tenemos vuelo, pero sería la próxima semana creo, algo así. Él, él, la diferencia de mí, porque ustedes saben que mi trabajo es bien flexible y yo hago lo que yo quiera, a menos que no tenga una campaña o algo que tenga que grabar. Y yo le dije, ok, cuando tú quieras, pero él tiene que sacar una semana para tomarla para el viaje. Señores, buen día. Voy camino a la Land Rover a llevar la guagua porque yo no sé qué le pasa, por esa guagua se le quita el carplay y cosas así, y se apaga. O sea, la guagua está hecha para que se apague cuando estamos en semana, para cosas así. Pero siento que ya se anda apagando cuando uno se para tan pronto. Nada, el punto es que hay que actualizarle el software y eso. Y les cuento que tienen que actualizarla y eso. Por otro lado también llevo dos paquetitos. Uno es eh, una zapatilla de sara Recuerda bueno, la zapatilla esta como grandota, gladiadora. Miren no, que no son gladiadoras, yo no me sé el nombre. Pero esta que son bajitas, yo hice un haul en Instagram. Resulta que me quedé con las verdes. Yo le pregunté cuál quedarme. Y qué zapatilla tan incómoda. Yo hasta me la puse en la casa. No, nunca salí a la calle con ella. Me la puse para grabar algunos videos y, Dios mío, me cortó, me cortaban, o sea, me pelaban en la esquina. Solamente grabando, imagínense si yo me la pusiera para la casa. Así que decidí mejor ir a devolverla y por otro lado llevo una devolución de Amazon también. Y hoy <ríe> estoy brava, estoy muy brava porque es conmigo que estoy brava ay me la pique que yo no cuido las cosas y necesito empezar a cuidar mis cosas miren lo que pasa ustedes saben que yo le dije que hasta que no queme me la fiebre de esta cartera me la voy a estar poniendo señores les cuento que ustedes saben que yo uso tinta de labio y he dañado todas mis carteras con tinta de labio todas por dentro se los juro hay una tinta que me gusta mucho pero me dañó la multipochet la Louis Vuitton por dentro enterita. Y miren lo que le sucedió a esta. Nueva. Una cartera nueva. Miren, Ya está sucia por ahí. Está sucia por aquí detrás. No sé en qué parte, pero mucho. Dentro de todo mi pique. Le doy gracias a Dios. Que se ensució por lugares como por abajo y por atrás. Pero conchole. Me da demasiado pique. Que cosas nuevas ya estén dañadas. Cuando son cosas así de diseñadores. Algún día. Nunca la vendería. No me la regaló Wifi. Pero qué sé yo. Si algún día quisiera venderla o algo así. Perdió todo su, no todo su valor, pero tengo mucho valor. Solo por el hecho de que está sucia. Y aunque no la vaya a vender nunca en mi vida. O sea, son cosas que no. Así que desde que llego voy a botar esa tinta de labio. Ah, que anda rota por la vida. Y no. Ahora sí. Me voy Me encanta venir aquí a beberme su café. El mejor café del mundo. Se me quedó bueno. Allá están checando y aquí tengo el café de verdad es un muy buen café me encanta y les pedí que me lleven a mi casa ahora porque yo podía hacer el appointment para que me den un carro pero tener que esperar como tres semanas y ya no quiero que no voy para ningún lado así que me lleven ellos a mi casa y me devuelven la uva creo que mañana o para había pasado pero creo que mañana señores ya entrené ya desayuné me ha cogido esta semana con comer tostada de aguacate con un huevo. Y eso fue lo que comí. Jullitos de naranja. Y ahora voy a bajar a buscar, adivinen. ¿Recuerdan el vanity que les conté? Bueno, eso lo pedí el sábado. Y el mismo sábado pedí la cama de Valentina, pero la pedí casi en la noche y en la noche totalmente, sí ahora me acuerdo, y ya la cama llegó hoy, y el vanity no lo han despachado aún, hace como más de cinco días, eso yo lo entiendo, la cama está allí abajo, ya voy a ir a buscar el paquete, y el vanity aún nada, Exploradora, me la la cabeza porque también que sí, pero tampoco se puede usar. Y miren cómo ando caminando por aquí. Eh, llegó la cama de Valentina, es una buena noticia. La mala noticia es que esta cuna se tiene que quedar aquí unas semanitas. Eh, miren la cama que les dije que era la que ustedes menos iban a pensar, Esa era la que menos me gustaba, pero luego dejé de pensar. En lo que se iba a ver bonito Y me puse a pensar en lo que iba a ser más práctico para ella Así que decidí comprarle esta Se las voy a mostrar mejor Miren, Es como si fuera una cuna Pero es más bajita Tiene esta entradita de aquí Y ella le encantó Se la arreglé, obviamente ya la desacotejó La mala noticia es que La cuna se queda Le quité el colchón de la cuna Y se lo puse a esto Porque eh, vi que era la misma medida Y bueno en verdad, para no comprarlo doble y después tener que botarlo. Y hoy me he pasado el día armando esto, que vino sin manual, por cierto. Y armando esta cocinita de IKEA, que me dio un trabajo. Es tan difícil. Y bueno, la habitación realmente ahora no se va a ver bonita. Porque lo que va a hacer es práctica. Y, uff, estoy tan cansada, señores. Aquí les mostré por Instagram ahora. Que tengo un cajón lleno de productos nuevos. Que eh, eh, no. Son productos nuevos todos. Son un refill de productos que me gustan mucho. Y aquí hay otros nuevos. O oh, son productos realmente que utilizo para sorteos. Siempre se hacen sorteos por Instagram. Y no sé si ustedes quieren que también haga por aquí por YouTube. Y bueno, aquí tengo todas las cosas. Buen día, mundo. Saluda. Uy, si sí se va a sacar sangre y yo voy a buscar mi comida allá abajo porque tenemos que ir a buscar la agua que dejamos ayer Tengo que para que la Biblina se despierta que hoy me toca llevármela y ayer Wisi me obligó a hacer boxeo pero fue un poco, no como 10 minutos señor yo hoy no me puedo mover <risa> tengo lo que comienza desde aquí arriba, así, me duele el abdomen me duele todos los brazos es una cosa increíble mira llave está ahí? Es lo tan grande que yo tengo O sea, hoy no fui al gimnasio Y siento que no me puedo mover <risa> Ay, que estoy vieja, estoy como fuera de forma Pero voy a Vamos a la comida Para desayunar Acabo de subir y, y con el carrito Porque me llegó al escritorio Pero es súper extraño Resulta que Yo hasta le mandé un correo esta mañana Bueno, hace un ratito Porque por la mañana es. Le mandé un correo diciéndole que por favor, si me podían decir más o menos qué día iba a llegar el paquete. Porque, eh, porque, ustedes saben que yo le conté sobre Santo Domingo y como que quería que me llegue, que quiero que me llegue antes de irme. Por cierto, tenemos que empezar a preparar el viaje. Les voy a contar lo que voy a hacer, pero les voy a contar más adelante. Necesito como... Me empecé a buscar como ropa y cosas así, aunque no es un viaje como tipo para andar ni nada de eso, pero obviamente hay que buscar algo de ropa, pero le cuento eso ahora. El punto es que le mandé un correo a las personas, se llama Dimes, Dimes ¿cómo se pronuncia? que cuando iba a salir mi paquete, y no me, obviamente no me respondieron, me respondieron que iban a responder mi correo en horas laborables, y me acaba de llegar el paquete, o sea, nunca me dijeron que... Que me lo iban a enviar, ni me mandan otra aquí, no, nada, absolutamente nada. Y me acaba de llegar el paquete. Lo cual es una muy buena noticia. Pero por otro lado, eh, recuerdo que cuando llegué aquí, viví en un lugar que los paquetes no eran seguros. Así que si hubiese sido uno de esos lugares, hasta me lo pudieran haber robado. Aquí nunca pasaría eso en este edificio. Pero sí recuerdo que el otro edificio donde viví, viví como tres meses ahí. Eh. Eh, se pudo haber extraviado Porque se me llegaron a extraviar Pero bueno La buena noticia fue que llegó Miren um, Esto era lo otro Que estaba esperando De Amazon Que desilusión No como tal Desilusión, desilusión Pero sí Miren Aquí tengo Obviamente Esta caja está demasiado gigante Para tener los accesorios Pero Con lo de la mudanza yo vi que mi cosa de accesorios andaba tirada y se me cayó en un anillos anillo. Y yo dije, no. Suerte que los recogí todos, los conseguí. No se me extravió ninguno. Pero dije, necesito tener un lugar para guardar los accesorios. Así que busqué en Amazon uno y pedí este. Solo que yo no le tomé la medida. Y salió bien, bien chiquito. Eh, pero creo que aquí se puede organizar. La buena parte... Bueno, el día estaba jugando con masilla aquí ayer. Es... Que lo puedo utilizar para viajes. Y además yo no tengo tanto anillo. Miren. Es así. Aquí para colgar um, como collares. Aretes. Ustedes saben que yo no soy muy de aretes. Y por ahí los anillos. Aquí tengo todo super tirado. Miren, yo, yo no tengo muchos accesorios. Uff. Ok. Miren. Ese anillito yo lo amo. Este Cristian Dior. Ustedes siempre me preguntan. Fue mi primer anillo. Así que compré... Como cara y la verdad me encanta. Este otro es de Gucci y me lo regaló Wizzy y me quedó grande. Y nada, no, le puse este cosito aquí debajo. Es demasiado, demasiado cool. Ese me encanta. Este, como que no va a caber aquí, definitivamente. Así que lo voy a poner ahí. Este fue mi segundo que me compré, Christian Dior también. Y es demasiado lindo. Tampoco va a caber ahí, así que lo voy a poner acá. Lo estoy entrando como en estos lugares. Por otro lado, eh, tengo estas argollas bien bellas. A mí me encanta Christian Dior en fashion accessories. O sea, como los accesorios más fashion y son más baratos, por cierto. Cuando son de qué, accesorios fine, Charlie, carísimos, señores. Una bolsita te cuesta $3,000, $4,000 dólares. Pero me gustan los fashion y este es Christian Dior también es más barato. Y lo voy a poner aquí. Por otro lado, eh, en anillo... Este me lo mandaron hace tiempo. Fue para una, como una mención en YouTube. Pero hace años, señores. Y esos niños han salido tan buenos. Y yo los amo. Ustedes se van a dar cuenta que yo tengo muy poquitas cosas. Este me lo regaló mi tía. Es bien chiquito. Creo como que ni me sirve. Él me sirve a veces cuando no tengo lo de hinchado. Es bien chiquitito. Y lo voy a poner por aquí. Otro que tengo que me regalaron. Fue una joyería de Santo Domingo. Me lo mandó con una amiga. Y es demasiado lindo. Eh otro anillo que tengo y me gusta y ya eh, en aretes tengo estos también dior yo le conté ya que la verdad en serio me gusta bastante la joya de christian dior las joyas y ese será ponerlo como ahí no sé en verdad este fue el que compré en bloomingdale's la semana pasada eh, la verdad no sé cómo no no sé cómo poner esto así que lo voy a poner acá en otro cuadrito y yo no miento Este es otro Christian Dior Ustedes siempre me lo piropean cuando me lo pongo estos aretes. Queda así como el nombre Y del otro lado En realidad esta pipita va aquí Y la CD va aquí pero yo lo cambio y Esta pulsa que me encanta También de Christian Dior Perdóname señora Me encanta Christian Dior déjenme ver si yo puedo uh -uh, Esto no se podría ¿Cómo dejar uno solo? No sé. A ver si puedo poner las pulsas del otro lado. Y sí. Ahí ya, ya yo lo bañé casi. Ahí sí. Perfecto quedó. Eh, pondré estos otros aretes aquí. Y este anillo acá perfecto y otra que tengo que me regaló Luisi de cumpleaños junto con los lentes es esta de Luis Vuitton y quedó esto se llenó es muy chiquito pero ese es como mi, mis accesorios más caros que yo tengo aún me faltan como unas cadenas Gucci también que Luisi me regaló hace un tiempo pero que tengo que buscarla en el otro lado y ahí están los accesorios que yo más uso los demás de fantasía lo tengo en otro lugar y los aretes, los aretes, uno, un par y ni siquiera un par. Y aquí pondría como los collares y se guardarían acá. En verdad está chiquito, pero creo que para mí está bien. Miren los anillos ahí quedaron me bien. Me ha llegado el paquete más extraño de mi vida. Yo estoy aquí armando todo y yo muy emocionada, vieron, sacando todas mis piezas, todo. Resulta que estoy buscando las partes de, bueno, podía armar. Y dice que ahora saco la factura, saco todo. Y me dice que solamente me llegaron las piernas del de banner. ¿Será que ese paquete lo van a mandar después? En verdad yo no sé. Y les comento. Ay, Dios mío, qué vuelta les estoy. Que me llega la notificación de que tengo otro delivery. Yo digo, oh, es la segunda parte de la mesa esta que falta resulta que no, no era eso. Pero sí, la segunda parte, gracias a Dios, está aquí. Solo que le va a tomar como 20 minutos entrar, sacarte la cosa porque está de último. O sea, el último paquete de abajo y tiene que quitar todo lo de arriba, entrarle al sistema. Y yo estoy aquí como una homeless, miren. En pijama, sentada aquí. Este es el lobby de mi edificio, pero el problema es que aquí siempre transita mucha, mucha, mucha, mucha gente. Porque um, como la gente que pide comida, cosas así, siempre están entrando ay, Dios mío, pero Ok, siempre están entrando como mucha gente y yo estoy aquí, todo el que pasa, me mira como, y esta loca. Y yo también tengo el carrito ahí. Ahí era que tenía. Ahí hay otro paquete. Ese fue el delivery que me llegó, ese negro que se vio. Pero el otro todavía no le entrado ese tema. Yo estoy aquí voy a ir para allá para que él me vea y se sienta presionado. ¿Verdad? Señores, acabo de subir. La cámara se quedó aquí arriba, encendida. Duré como 30 minutos allá abajo. Resulta que faltaba esa caja. Uf. Y él me dijo de que dame 20 minutos Yo le dije ok, te esperaré Y después me dijo no, no, no, vete Y yo le dije no, no, no, yo te espero Y entraba al mail room cada dos segundos Have you finished? Have you finished? Are you finished? Hasta que quitó todos los paquetes de arriba y me entregó mi paquete El café, miren Se enfrió Se enfrió y ni me lo he tomado Well, God, Estoy excited. Anyway, Vamos a seguir armando Esto, miren cómo quedó. Se lo voy a mostrar mejor ahora, pero tengo que ir a buscar la guagua. Déjenme ver cómo está la temperatura. Tenía que buscar en la mañana, pero estaba muy cansada. Ya le conté que me dolía muchísimo el cuerpo. No me voy con este abrigo Pero miren cómo está lloviendo mucho y me toca irme con Vale. Entonces voy a pedir un Uber ahora. Eh, voy a, vamos. A comer algo también por allá. Voy a pararme en chipole Cuando ya tenga la guagua. Ah, Valentina se puso su topcito de Raining Days are Happy Days. Le pongo esto. Para el agua. Y bueno, ya está. Buscamos la guagua, por fin. Y señores, las 5 de la tarde. Estoy nerviosa de un hambre. Nos paramos en chipole Y vale, y yo vamos a comer ahora. Gracias a Dios que todo fue muy rápido. Ya se hizo tarde y así quedó esto. Ustedes saben que quiero comprar un florerito que sea bien bajito, bien chiquito, como para poner una sola pampa. Y odio cómo se ve esto acá, pero luego <ríe> pienso que pasé de tener tantas cabezas a solo tres, así que así se va a quedar. Y bueno, saben que les conté lo del router ahí. Esta lamparita es muy linda, pero por el reflejo no se puede ver. Aquí quiero comprar una mesita para ponerla acá o acá. Creo que la pondré aquí. De Urban Outfitter porque está bien vacío. Y déjeme ver qué le pasa a esta pila. Ríete descarada. Le <risa> estoy enseñando a mi suegra el gavetero. Ella dice que está muy caro. Y que le debieron de ponerle otra gavetica. <risa> claro, porque... <risa> Señores, déjenme le cuento. Acabo de llegar de gimnasio. Yo fui a gimnasio a decirle, mírame aquí. De verdad, yo no, yo no es que me ni 150 calorías hoy. No sé, como que no tengo ese mutno. Y lo lindo de caso, que saliendo del gimnasio, vengo yo punchando mi teléfono y ya, adivinen qué hice. Ordené una pizza de vodka. Entonces, nada, estamos aquí esperando que llegue la pizza. Ese es el plan de comida, y Qué demasiada rica esa pizza. Ya vine a mi cita de ceja. Miren, me hice las uñas. Por fin estaba tan horrible. Y me están haciendo el lamination. Que eh, para que las cejas se pongan así como para arriba. Ay, pero pica porque me acaban de depilar. Oh my goodness. Les voy a enseñar todo lo pelo que a mí me sacaron. una cosa increíble. En mi vida a mí me habían depilado así. Eso parece una pierna. Oh my god. Y con esto ya tengo que durar. ¿Cuánto es? Eh. Como 30 minutos, verdad? Eh, no, 5 minutos. Oh, <ríe> pensé que era 30. Y vine en Uber, señores, porque la otra vez nunca había parqueo. Y nada, ah, esto es para YouTube. Saludos, esto es para Hello. <ríe> eh, ¿Qué le iba a decir? Esto pica y huele horrible, pero queda demasiado vapor. Bueno, ya íbamos viendo un poquito cómo se va eh, poniendo el pelo más straight. This is like a de rizado, así que yo lo defino. El de rizadito. El de rizadito de la ceja. Así porque te deja la ceja así como bien paradita. Un mm. pelo bueno. Ajá. Llegué a la casa de Sasha y ella me está enseñando cómo hacer. Esto es mi canal de YouTube. Ah. Masa de pizza. Ella está orgullosa diciéndome que lleva harina. Si ella no me lo dice nunca, lo hubiese sospechado. Aceite. Aceite. Y hoy vamos a ver el partido de fútbol, New York, City. New York City, somos del equipo de New York City, y es aquí en la casa de ella, entonces la, yo le estoy diciendo que salgamos a comprar cosas dulces, porque ¿quién ve un partido sin comer cosas dulces? Necesitamos, y yo necesito que se me quite este negro de la ceja, yo parece que estoy brava, pero es porque me puse el tintado, o se me quitó ahorita cuando me lave el pelo, el pelo no la cara, y nada, déjenme seguir convenciéndola vine de pronto a mi piso a cambiarme de ropa me puse estos sweatpants me quedé con unos zapatos y un abrigo que abrigue un poco más porque realmente está frío y como es a ver un partido quería estar muy cómoda y no ya me voy mm. sasha es de uruguay y me trajo a un bakery uruguayo Uruguayo, uruguayo les voy a mostrar que vamos a pedir. Me habló de masita en mi país, masita, y como una carnita. Aquí masita se le dice a esto. Cosas muy diferentes. Este video se llama Probando dulces Uruguay. No trajeron el café. Voy a empezar con tres leyes. <risa> ¿O debería empezar con los tacos? Tiene mucho caramelo. Sí, en verdad. Mm, Para algo que mi país venden. No, una super novedad. Pero es que yo creo que ustedes vean. Esta es la primera parte. Hay una segunda allí guardada. Todo esto es masita. Ok, se comiendo a mirar, ¿no? El rosito está. ¿Esto? Panoli o es. Este? Ay, concha, le creo que yo te ¿Tocó mano. No, es que yo no me lo voy a comentar ¿Maso? Está bueno Está muy bueno ¿Socó? Está bueno Rollitos se llama Rollitos, Rollitos de masa no. no Yo no no con dulce de leche Pío no no, yo no, no. Pío no no de, dulce de leche Okay. Está demasiado bueno ¿Y eso? ¿Ese es un canoli cubano? ¿Un canoli cubano? <risa> Una mano mm. Está bueno pero no me mata okay. Ahora Me encantan las degustaciones voy a llevar a comer habichuelas con dulce procesadas Habichuela. con frijoles, tú no sabes lo que es frijoles tampoco mm. frijoles. ¿y cómo te dicen a eso? ah, porotos oh, y ahora de porotos <risa> llegamos y ya no estamos ropando, Sasha está buscando el partido Gabriela anda como Espera. un tigre <risa> <risa> <risa> o sea, Y luego te que hice en la ciudad Pero ah. mi ropa no me parecía de vieja De vieja, de tigre tu vieja, te Pasa que bien. así estoy re cómoda Tú estabas re linda Tú estabas linda pero ese Gabriela, cuéntate el pelo No ahora, Tú subiste la historia, ahora, ¿no? ahora se ay, te ay, ve muy ganar, lindo Más corto Pero ahora es de modo largo Escuchen esto. Gabriela dice que vamos a pedir chipotle para pedir algo diferente. Díganle, uy, díganle algo. Chipotle para comer algo diferente. Wow. Es que hueco, hueco, hueco! Ya fui alguien Ya me desayuné Y ya estoy cambiada estoy Esperando para irnos a comer. <risa> vale, Señores, yo me estaba lavando la cabeza Eso que te pueden de irme por ahí es Valentina jugando en mi baño ya se lavó la cabeza y todo Y bueno, eh, me voy a secar ahora y más o menos les muestro cómo lo hago. Uh, señores, hoy me desperté súper temprano porque quiero empezar a despertarme más temprano. Así el día me rinde más. Miren, hoy he hecho de todo. Hoy fui al gym. Imprimí paquetes, paquete. ver ven, si vale. Hice comida. Ahora vamos para el mall. Ven, ven. No, ningún faster. Faster. Ah, no. Y el otro día, cuando yo estaba saliendo por aquí, por cierto, él me aclaró esto. Por aquí, por el parqueo. Sorry. Uh, mucha gente me dijo, Valentina tiene que ir delante de ti. No, en este caso, es el parqueo. Y yo siempre dejo que ella venga detrás. Porque por delante es donde vienen los carros mayormente vienen muy rápido entonces yo no la dejo ni loca que vaya adelante más si sí, atrás porque así yo puedo ver lo que va a por ejemplo de ahí no va a venir ningún carro y si hubiese venido alguien lo veo y nada nada más quiero aclarar eso decidí mejor ir al mall hoy además de que sigue nublado ven vale entonces como que no era un buen día ni siquiera para grabar y por cierto me pedí otras cositas Sephora, back paxum Cosas así, adivinen, nada ha llegado. Ni siquiera lo han despachado. ¡Ay! Así que, uf, por esa razón, <ríe> prefiero ir directamente al mall. ¡Señores! <ríe> acabo de llegar del mall. Llegar de, del mall a mí me explota. Pero la verdad compré algunas cositas. Yo le conté que si pedía la ropa, posiblemente no me iba a llegar a tiempo... Eh, para el viaje entonces la ropa llegaba tipo domingo o lunes y no podía esperar a que me llegara el domingo así que decidí ir a la tienda y bueno eh, realmente yo iba a pedir en Sara y son algo, solamente algunas cositas porque el viaje es súper corto y no es como nada súper especial pero les voy a mostrar las cositas que compré. Voy a empezar con Valentina Vamos para la casa de mi abuela, entonces necesitamos como ropa corta por el calor de Santo Domingo y cosas así. Además, vamos para... no sé si yo le conté, pero vamos como para... sí, creo que le conté. Vamos a un hotel, piscina, playa. Y bueno, eh, le compré esta a Valentina. La vi en la página hace mucho y la quería comprar. Nunca la compré y nada más quedaban size 24 y size 22. Le quedan un ching grande, pero le quedan cute. Y um, yo creo que ya se lo he dicho. Pero yo usualmente le compro la ropa a Valentina en el departamento de niñas y de niños. A mí no me importa, me gusta, lo compro. Y esto es de niño. Miren qué bonito. Súper básico realmente. Eh, esto. Y además económico. Todo costó $15, $10, cosas así. Eh, $12,90. Pantaloncito súper cómodo. Solamente le compré este largo. Y es porque yo siempre le compro este tipo como de... Comodidad. Pantaloncitos Miren qué lindo Yo creo que esto era de niños también Por esa razón me encanta Le compré esto en GAP Porque Valentina ama los lentes Aunque sea para romperlo. Pero los ama y le compré esto Tienen un brillito bien bonito delante Los básicos, obvio que yo amo Amo demasiado Esto Valentina llegó súper agotada del mall Le tuve que cambiar la ropa y anda así. Problema de tener un niño de dos años. Estoy de vuelta. Ok, ustedes nunca lo notaron, pero me fui. Y más pantaloncitos cortos. Y bueno, en fin. Miren este trabajo que bonito. Me gustó el color. Más ropita del área de niños. Y este que es mi favorito. Me encantó, me encantó, me encantó. Y bueno, ahí cerramos con... Va lentina Por otro lado, miren lo que me acaba de llegar Amo demasiado que me llegara justo hoy eh, No sé si les conté o se los mostré, creo que sí Pero me pedí estas zapatillas en color beige Que era mi color favorito en este tipo de zapatillas Pero resulta que solamente lo tenían en size 6 y corre como un 6 menos El punto es que no me servía, me quedaba justa y la tuve que pedir en negra o simplemente esperar a que llegara. Pero no se cuándo iban a llegar. Y esta la pedí en size 7. Y es como si fuera un size. Yo no sé por qué te ocurre tan chiquito. Es como si fuera un size 6. Me súper justo. Pero ya. Me rindo. No quiero devolver más. Así que esas me las quedo. Me las quedo. Y aquí lo mío. De verdad. Como que no sé si compré mucho. Es una semana. Ustedes cuéntenme en los comentarios si sienten que compré mucho. O realmente no. Pero bueno, aquí entre diferentes tiendas. Se lo voy a decir así como un mix. Porque la ropa no está dividida. Este t-shirt gigante me lo compré en H&M. Y es porque voy para la casa de mi abuela. Y no, no me interesa nada de que arreglado. O sea, es como cómoda. Entonces, por eso me compré este otro también. Este lo compré en una tienda que me encanta. Se llama Coron. Y viendo ver, se parecen bastante estos t-shirts. Esta lucita me la compré en Sara Y siento que está como cute. No sé, me gustaron bastante como los tirantes. Y en Codons me compré este topsito también que está súper gigante. Y déjenme les cuento que esto es size. Ok, este es small. Pensaba que era extra small. Esta es la nueva colección de Sara eh, Les cuento que me la compré. Me compré los pantalones, me compré esto y los otros pantalones. Y gracias a Dios que cuando entré a la tienda Garage, que también me gusta mucho. No sé si la han visto. Eh, a probarme otras ropas Decidí probarme los otros pantalones Y me quedaron horribles Entonces ya fui, aproveché y los cambié ahí mismo Me compré estos bikers Negros, básicos Por otro lado, también me compré Este blazer que lo había visto En línea, ya es rosado Y lo quería, era de lo que yo iba a pedir Pero no me iba a llegar a tiempo Yo le iba a pedir en size M Y cuando fui allá, no había Solamente había small, me quedaba muy apretado de aquí Y nada más, no había en otro y lo compré XL, o sea, ni siquiera Large, tenían XL me compré. Me compré este monito de aquí como jumpsuit, ¿cómo te lo dicen en su país? Yo le digo jumpsuit en verdad. Todo eso de Sara esto también es de Sara me gustó el verde de aquí, necesito probármelo a ver qué tal. Esto se lo compré a mi abuela, este H&M, es una blusa blusica, es una blusa básica blanca normal, y me compré esta, no se entiende, pero va ahí, es de H&M y era demasiado barata, costó $9.99, de Sara me compré estos pantalones, no sé cómo me va a quedar, yo creo que eso va a ser como tipo una pijama, casi casi, y de qué es esto, esto es H&M, déjame guardar factura porque entonces eh, no me sirven las cosas, eh, me compré esto anaranjado también, no sé ni por qué, si sí, ese color a mí no me gusta mucho, de H&M, y costó $12.99. Y en Garage me compré este Teacher. Otro Teacher para estar cómoda. Lo que pasa es que ahora que yo llegué me doy cuenta que en verdad compré muchos Teachers para estar cómoda. Más de las blusitas que me gustan, pero esta tiene esto negro y según yo lo hace diferente. Ropa interior, ropa interior y más ropa interior. Y esto de Sara. Otro básico. Y otro básico más. Ustedes saben que yo necesito como parar de comprar topsitos así. Esto lo compré porque tienen esto de aquí. Según yo, siempre tienen algo diferente. Y básicamente es lo mismo. Y por último, me compré las sandalias que están muy de moda. Otra vez más me paro a tranquilizar a Valentina. Ok, ahora creo que le voy a poder contar. Que okay, me compré estas zapatillas en Sara y... Me, la, me compré dos para que me ayudaran a escoger en Instagram ustedes cuál me quedaba. Resulta que mmm, las que me quedé, devolví una y me quedé con otra, me estaban cortando. Me la puse porque iba a salir y en lo que me peiné, me pasé la plancha, caminé aquí en la casa, me estaban cortando aquí delante y las devolví. aquella había una que costaba 70 y otra costaba 40. Y esta puedo decir, ya que tuve las otras en mis manos, Pesan mucho más, se sienten más chunky, como más buenas, no sé, más pesadas a mí Y me costaron eh, 29.99 en HM. La verdad es que a veces, como que yo lo yo voy a hablar por mí, que como que siempre nada más me viene a la mente Sara para comprar X cosas, como por ejemplo esto sabía que yo lo tenía. Y se me olvida revisar HM, que a veces tienen cosas muy cool y más baratas. Mm. En fin, esto pues. Ah. Esto cuenta como parte del haul, esto me lo regalaron por hacer una donación para una fundación, ni siquiera sé cuál fue, solo le dije sí, ok, donemos, y me regalaron eso. Y, eh, ¿qué les iba a decir? Nada, ahora solo me falta que me llegue el paquete de Sephora, el paquete de Paxson, donde pedí mis trajes de baño, y lo lindo del caso es que hoy lunes dice... Que salió un t-shirt que pedí y los trajes de baño no ninguno han salido. Y el viaje es el domingo. Así que sería bueno saber cuándo llegará. Y Sephora. Sephora no es nada de ropa, pero es skin. Ah, no. Sí, me pedí protectores solares que me voy a llevar. Y bueno, señores, yo creo que este vlog está bueno cerrarlo aquí. Ya, porque como que no creo que vaya a ser mucha cosa interesante el resto del día de hoy. Y mañana me toca trabajar mucho para crear contenido, para dejar listo para la siguiente semana. Y bueno, lo vamos a cerrar aquí. Espero que les haya gustado. Esta no sé de cuánto quedó. Suscríbanse, denle un like. Nos vemos en el siguiente video. Y no olviden de suscribirse.